Muy buenas gentes de YouTube, estamos en el tercer capítulo de esta bonita serie survival de Minecraft Hardcore Que por cierto conseguí un poquito de comida porque cuando entré me estaba muriendo, pero bueno Vamos a seguir, donde lo dejamos? Aquí con este monumento, bien random Pero bueno, nuestro siguiente paso, con el, como en el anterior video, es obtener una aldea Así que busquemos por el camino porque no nos llevamos un poco de.. No. Ah bueno. Porque vamos a tener que comer mucho. Pero bueno. Aparte conseguí optimizar mi Minecraft de modo que no salgan tan lagueadas. ...las grabaciones, así que ya luego me lo agradecen. La oveja de lana. Y necesito de la lana para una cama. Que no recuerdo si hice en el anterior episodio porque ya pasó mucho tiempo. Desde que grabé el anterior episodio, pero bueno. Tengo de cerdo cocinada el... Ah, sí tiene una cama XD ¿Por qué lo cambio? Ya fue Juan, Por esto. Me quito esta cosa De mi inventario Porque me va a causar muchos problemas Mejor bajo un poquito El render distance Ah, huevo, una cueva. Necesito hierro. No. Bueno, espero que no se vea tan laguada en la grabación. Ah, espero iba a ser algo. Acordé. ¿Dónde está la opción de balance? A ver dónde está el balance ah, Aquí está, aquí está, aquí está Listo Eso no sé por qué siento que ahora Va más fluido mi Minecraft, pero bueno Vamos a seguir matando vaquitas Ven acá vaquita te voy a poner el mechero Te voy a prender en llamas Espero que no haya sido un chiste de doble sentido Muy quemado Espero que no me haya salido un chiste de doble En doble sentido Muy quemado Me lleva Pinchuado. Ahí está. Bueno. Nuestro objetivo, como en el anterior episodio, va a ser encontrar una aldea. Sí, voy a estar cambiando mucho las configuraciones. A lo largo del gameplay voy a estar cambiando demasiado las configuraciones para brindarle la mejor experiencia. Espero que no es una molestia. Y, y, y si es una molestia, pues me dicen en los comentarios y ya lo cambio en los próximos capítulos. Y si llego a morir, pues digamos que soy estúpido. Yo creo que con dos chuletas nos alcanza para encontrar esa bendita aldea Subimos arriba de los árboles Waterdrop muy... Waterdrop muy... X No sé si estoy dando vueltas en círculos porque yo pienso que sí Y que en realidad no me estoy moviendo Así que me voy a mover en una dirección A partir de ahora Pude haber buscado una semilla buena Para empezar, pero la verdad no No me interesa No quiero No quiero tener Ventaja de por medio Una oveja Vamos a necesitar para mangos de herramientas Digo, para envolver los mangos Para que ataquen más rápido Cuando tengamos Cosas más potentes Tremendo combo, a ver y Ya me hace No me sale muy bien Por aquí parece que es la zona de lag Quién sabe por qué Así que mejor vámonos Me pongo en F1 y vámonos Creo que es por el campo de visión dinámico Ah, estoy quitando muchísimas opciones No me conviene la verdad Quitarle todas las opciones Nada más para pa no tener lag y siento que esa ni siquiera me Me quita Rendimiento ahí me dicen En los comentarios también si sí si quita rendimiento Pero que se está pasando De lag Creo que ya nos estamos yendo de la zona de lag Olvídalo, seguimos. ¿Pero por qué tanto lag? ¿O qué? ¿Cuál es el causante? ¿Cuál es el causante de tanto lag? ¿Es el paso? Ok, voy a tener que poner las partículas en mínimas fuerzas. No entiendo qué ocurre. que está haciendo que mi micrófono corra, corra impresionadamente lento. Ah, se me queda, como que se me quedan presionadas algunas teclas. What the fuck, brother, por qué hay tanto laja aquí? Ahora resulta que ya no me está reconociendo las teclas Por cierto, ¿mi mouse tiene autoclick? Espérate Esto es autoclick, aunque no lo crean No sé estoy... estoy manteniendo presionado aquí pero, ¿cuál es el causante de tanto laja? A ver... Le voy a tener que quitar la iluminación suave. Oh, ¿Qué la... Me estoy. Me está haciendo enojar... haciendo enojar el lag. Por aquí ya no voy porque es puro mar. Oh, ¿Sabes qué? Si lo me sale el crafteo, ya da ya igual. Bueno. Pero, ¿cuál es el causante de tanto lag? Un bonito atardecer Lamentablemente lagueado Pero bueno, ahí se los dejo A ver, déjame cerrar aplicaciones Para ver si Eso me ayuda En algo A ver, ya cerré algunas cosillas Pero bueno, ya se acabó El momento atardecer Voy a dejar ¡Oh! un monumento no, no, no, aléjate, aléjate, aléjate, no quiero que me den el, el de buff ese de de minar lentísimo antes se estaba yendo perfecto ahorita no sé qué está pasando Llegamos a... ¿Qué es esto? ¡Qué bonito! A ver, cuidado. A ver. What the fuck, brother. ¿Qué es esto? No, no puedes ir una isla de... Lo siento, pero no me sirve